Bienvenido a la escuela Horace Mann School. Soy el director Jim Litwin. Nuestra pequeña escuela está ubicada en el vecindario de Highland Park. Aquí nuestros alumnos de Kindergarten a quinto grado vienen a la escuela todos los días con energía y entusiasmo, lo cual se transforma en logros por los miembros de nuestro personal y maestros. Las expectativas respecto a los alumnos de Horace Mann son altas desde el primer día de Kindergarten. Nuestros alumnos más jóvenes aprenden de los ejemplos positivos establecidos por los alumnos mayores que asumen roles de liderazgo dentro de la escuela. Nuestros maestros de kindergarten están comprometidos a proporcionar un entorno enriquecedor, respetuoso, acogedor y seguro. Todos los niños aprenden a ser ciudadanos responsables de una comunidad. Tenemos una tradición de alto rendimiento académico tanto para la lectura como para las matemáticas. Nos encanta involucrar a nuestra familia y a nuestra comunidad en todo lo que hacemos. La Asociación de Padres y Maestros recauda fondos para las residencias de artistas, excursiones y mucho más. Muchachos universitarios, jubilados y empleados de negocios locales se ofrecen como voluntarios para dar clases particulares a nuestros estudiantes. La Instrucción Semanal de Música conduce a conciertos y actuaciones de primavera. Ofrecemos Días Prolongados de Aprendizaje o EDL, un programa gratuito después de las horas de clase que proporciona enseñanza y enriquecimiento académico. También ofrecemos clases pagadas de educación comunitaria en horas después de clases. ¿Por qué escoger la escuela Horace Mann? Algunos dicen por nuestra reputación y tamaño. Otras familias destacan como su presencia y participación son genuinamente bienvenidas. Algunos padres hacen hincapié en el entorno respetuoso, inclusivo y afectuoso, mientras que otros elogian las relaciones y conexiones con un personal experimentado. Algunos dicen que es el Discovery Club, un programa pagado para el cuidado de los niños. Otros comentan sobre las calificaciones en los exámenes. Como puede ver, hay tantas razones como familias en la escuela. Gracias por tomarse el tiempo para conocer la escuela Horseman. Esperamos darle la bienvenida a nuestra comunidad en el otoño.